Sí, gracias Carolina y gracias a los demás eh, miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes. Uno de los de la pluma más excelsa, más brillante que ha dado Latinoamérica ha sido el escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Muchas Gabo. So el Gabo. Escribió muchas cosas, escribió muchísimo. Pero su obra más emblemática, su, su masterpiece, dicen los americanos, su obra maestra, fue Cien Años de Soledad. Él era de Arataca y realmente él lo que hizo fue describir y novelar a su propio pueblo y a su, propia, su propio entorno aquella obra magnífica de la literatura que todo el mundo tiene que leer sí o sí, diría un amigo mío, el caballo eh, eh, Adriano Cruz diría sí o sí. Comienza diciendo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día en que su padre lo llevó a ver el hielo. Para ese entonces Macondo era un villorio de 20 casas de, de barros y caña y así comienza la obra y termina diciendo que el, el más pequeño de los Buendía estaba lleno de heces, mientras que el más viejo se lo estaban comiendo las hormigas. O sea, pero entre ese principio y ese final hay una maravilla, pero hay un pueblo macondiano. de hecho, Ay, macondo. La expresión Macon, Macondo o Macondiano se, se utiliza para identificar a un pueblo vapuleado, a un pueblo abandonado, a un pueblo dejado a su suerte. Aún teniendo autoridades. Exacto, aún teniendo autoridades. Sí. Y a un pueblo eh, eh, que indudablemente no tiene, no, no, su ciudadanía no ha sido empoderada su ciudadanía no tiene cómo defenderse ni sabe cómo hacerlo, pero tampoco tiene quien lo defienda. Todo eso, todo ese panorama me lleva a esta discusión que hemos tenido. Para mí en este momento San Francisco es un símil de Macondo, porque realmente aún teniendo autoridades no tenemos quien nos defienda. En la época entonces, en la hojarasca, Macondo en ese momento de la Ojarasca. Exactamente. Que fue otra otra de sus sí, obras. La segunda, después, la que la, la, la que sigue a, de 100 a 100 años de soledad. Pero, pero hay una cosa, hay una cosa. Muchas, muchas de las cosas que vemos se parecen a Macondo. Lo mismo que lo que dijo el diputado del PLD. O sea, el que el que el, es una es una perversidad mencionar a Danilo en una investigación. Carajo. No pero la investigación que se está haciendo es de su familia, es de su familia. Aún cuando yo no tenga las pruebas, yo tengo que, que presumir, yo tengo, yo tengo un indicio de que él debió, primero, el hombre más informado o mejor informado del país, que es el presidente de la República, cada día, cada día, cada día, el director del DNI tiene que ir a una hora establecida con el presidente a darle un informe completo de lo que aconteció el día anterior. El, el DNI, que es el Departamento Nacional de Investigaciones, pero también el jefe de la policía. El jefe de la policía se ven o le pasa un informe escrito de lo que pasó. Pero también el ministro de Interior debe mantenerlo informado de los acontecimientos, no diario pero sí mantenerlo informado de igual manera el, el, el, el secretario de las fuerzas armadas el, el, el ministro de, de, de, de, de, de seguridad que se llama o sea, estamos hablando el, defensa. De, ¿eh? el de defensa Exacto. Eh, estamos hablando de que es el hombre mejor informado del país no, no se iba a enterar de que su familia estaba negociando a expensa del Estado, basado precisamente en la cercanía y, y, y en la relación cosanguínea con el, con el número uno de la República, cuesta demasiado creer que no, que no lo sabía, cuesta demasiado. Yo creo que no hay poder en el mundo que pueda convencernos de que él no sabía, no lo hay. Entonces, eso que dijo ese diputado es una manera de decir... Los políticos, igual que los militares, igual que los guardias, se creen que el país lo hicieron para ellos y que nosotros seguiremos siendo en este país tontos útiles que nos utilizan como carne de cañón para ir a las elecciones, para lograr un voto, para conseguir una curul o para conseguir la presidencia o vicepresidencia de la República, pero nunca ponernos atención. Nunca ponernos atención. Miren, miren, ese, ese comportamiento de los políticos nuestros se me parece a un, al comportamiento faraónico de los emperadores romanos, de Julio César que independientemente de que fue uno de los guerreros más excelsos que ha dado la, la historia de la humanidad, un brillante guerrero, eh, fue un, un dictador en Roma, porque el emperador era eso, un dictador. Habían dictadores locos, como el caso de, de Nerón, que quemó Roma mientras tocaba con una lira desde el palacio del emperador, o el propio Calígula, que le abrió el vientre a su madre para ver de dónde era que él había eh, venido, que nombró a su caballo Insistato, lo nombró senador romano y lo invitaba a, las, a, las, a la cena en honor de los senadores, porque él era un senador también, el caballo. O sea, estamos hablando de esa locura de vida que solamente es posible cuando se trata de, de gente que tiene y que concentra todo el poder en un lugar. Eso pasa con los emperadores. ¿Eh? O Napoleón, que le quitó a, a, al papa, creo que era Benedicto I, que fue que, lo, que lo, le quitó la corona y se la puso él, porque a él nadie podía coronarlo. Él era Napoleón, y entonces le puso la corona a su mujer, Josefina. Josefina, que le había brincado la tablita con todos los edecanes que él le nombró. Por eso mató como cuatro o cinco, los edecanes. Lo mató, lo mandó, lo mandaba a fusilar porque tenían relaciones extramaritales con su esposa. O sea, estamos hablando estamos hablando de que nosotros como nación, yo me coloco en esta posición y veo a Macondo, veo a Macondo. Eh, y más en la República Dominicana donde el partidismo está tan concentrado que está prácticamente en los tuétanos del dominicano. Aquí se tiene la creencia de que si no se tiene un partido, usted no puede aspirar a una posición. Y eso no es así. De hecho, la ley te permite hacerlo de manera particular. Claro, claro. So, so, ¿eh? Independiente. Independiente. Pero aquí no, aquí se cree que... Y en todo el mundo, sobre todo en Europa, la crisis de los partidos es, es totalmente algo muy claro, que está en claro en la política de hecho, usted no oye hablar en España de, usted encuentra en España una serie de, de, de grupos de asociaciones, sí. Y ahorita decía a título de relajo, vamos a hacer el movimiento de, vale. de acción comunitaria MACO, pero si usted se pone a ver en España por ejemplo, ese alianza país viene de España, ese alianza país que está aquí el, el, el, el, el que se yo que verde, marcha verde, también viene de España, y lo que ha pasando en América Latina, lo que está pasando en América Latina, ¿no? sí. en América Latina. o sea Estamos hablando de que la República Dominicana necesita empoderarse, pero nosotros necesitamos que la gente cambie la visión. Yo pienso que ya esta generación se perdió. Lo que tenemos que trabajar es la generación que viene. Pero carajo, esa generación esa generación tiene un, un, una deficiencia tal, y yo le voy a poner este ejemplo para que ustedes lo, lo entiendan. Hay una canción de Vaquero que dice, yo sé de la pata que tú cogeas. Yo, cogea. cogea. yo sé de la pata que tú cogeas, yo sé de la pata que tú Yo entré por curiosidad a YouTube y ustedes saben cuántos views tiene la pata. esa pata. Esa pata la han visto 7.5. No, déjame darle el número exacto pues yo lo anoté aquí 7.3 millones de vistas Usted sabe cuántas veces han visto, han visto y escuchado el disco Maravilloso Corazón de Rafael Una canción preciosa de Roberto Livi, Compuesta y arreglada por Roberto Livi, Ese brillante compositor y arreglista argentino Señores, no tiene un millón hay varias versiones, en vivo, no en vivo, karaoke, toda usted la reúne y no llega a un millón. Oiga, oiga, esa sociedad, que es la sociedad actual, la sociedad del mundo actual, de la cual nos toca un pedazo a nosotros. Y yo digo, ¿podrá esa sociedad cambiar el estado de cosas? ¿Podrá esa juventud que viene ahí cambiar el estado de cosas que nosotros no pudimos cambiar como generación? Que nosotros le negamos como generación. Yo no me atrevería a responder porque la respuesta que voy a dar va a ser simple lucubración. ¿Mm? Entonces, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en este país en este momento. No es imposible que de la pata que tú cogeas tenga 7.3 millones de vistas cuando y maravilloso, corazón, y maravilloso corazón no llega a 400 quizás. Nada no más hay que buscarlo en YouTube para que usted vea el, el cine es. que yo estoy haciendo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias, amado José. Vamos nosotros.